Bueno entonces vamos a proceder con la instalación, estamos aquí en la página de Oracle, en la parte de descargas pueden colocar eh, Oracle XE en su navegador, su buscador y pues le va a redirigir a esta pantalla. ¿Listo? En este caso está la última versión que es la 21C y, y tenemos pues que yo voy a utilizar la versión de 64, aquí ya tengo descargada, listo que voy a hacer es abrir aquí la carpeta donde tengo la instalación voy a descomprimir este archivo así para poder eh, empezar la instalación y eh, vamos a esperar a que esto se descomprima no demora casi nada y lo que voy a hacer es buscar un archivo que se llama eh, setup y pues lo voy a ejecutar listo lo podemos ejecutar normal o lo podemos ejecutar como administrador, en este caso pues ejecuto normal, no, no es obligatorio eje ejecutarlo como administrador y una vez cargue eh, aquí lo que vamos a hacer es directamente eh, darle siguiente en el asistente, listo, aquí aceptamos los términos y condiciones, pues le recomiendo darle una ley a estos términos y condiciones, lo voy a dar siguiente, aquí podemos cambiar la ruta de instalación, yo por defecto voy a utilizar la misma que viene aquí por defecto, listo, y eh, aquí vamos a definir una clave, eh, para el usuario system, y pgadmin eh, admin, y pues yo en este caso voy a colocar una clave muy sencilla, algo muy genérico, ya que esto es pues, una, una versión local que voy a instalar, lo doy siguiente, aquí voy a dejar estos datos por defecto, y continuar, perfecto, vamos a esperar entonces a que se proceda con la instalación, listo, y demoras un par de minutos Que tener algo de paciencia Podemos ir a buscar Un cafecito algo para tomar Mientras esperamos O también aprovecho este momento Para decirles que se suscriban al canal invitarlos a que se suscriban A que me regalen una manita arriba Si este video ha sido de su utilidad Y a que estén pendientes pues de mis redes sociales Porque va a estar subiendo nuevo contenido esto Esperamos unos momentos Aquí aceptamos concedemos el permiso para el tema del listener listo, el tema del how y esperamos a que esto continúe en la instalación listo, se, termina, se empieza a configurar el, el listener para las conexiones y esperamos momento, esto tiende a tardar unos eh, 15 minutos más o menos entonces yo voy aquí a hacer unos cortes en el video para que pues, no que no se nos dilate tanto, tanto tiempo también les recuerdo que eh, en el canal tengo unos videos muy interesantes eh, sobre Node.js, por si ustedes están eh, en el proceso de aprendizaje de Node.js tengo unos, unos videos muy importantes, también tengo otros contenidos en eh, random alternos sobre PHP, sobre eh, CSS, sobre HTML entonces los invito a que se pasen por el canal a que revisen los videos y si ese contenido les, les gusta y les parece útil pues los invito a que se suscriban al canal bueno aquí ya está casi por por terminar, vemos que aquí ya está avanzando eh, más rápidamente, El listo, perfecto aquí nos da un pequeño resumen sobre la configuración que necesitamos para conectarnos por medio de una interfaz gráfica, entonces nos da aquí un local localhost que podemos ingresar para tener una interfaz gráfica y gestionar la base de datos así que eso es lo que voy a hacer, voy a irme a buscar aquí entonces mi navegador y voy a ingresar esta url que me está proveyendo aquí listo bueno aquí ya ingresamos la url, entonces lo estamos colocando aquí el localhost 2.5500 eh, en las EM aquí vamos a aceptar aquí eh, el acceso no seguro ya que estamos definiendo un HTTPS pero en un sitio local entonces por eso nos, nos da la advertencia pero pues todo está completamente seguro aquí eso avanzamos aquí nos pide el usuario y la contraseña entonces lo que voy a hacer aquí es colocar el usuario system, la clave que hay. definimos en el momento de la instalación listo, y le damos aquí en ingresar listo, esperamos unos segundos que nos cargue la pantalla y vemos que aquí ya estamos dentro, podemos ver unas estadísticas pues como el comportamiento de nuestra base de datos local y esto pues eh, nos va a servir como para gestionarla, por cierto ya estaba base de datos ya está muy colapsada podemos irla depurando o alguna cosa así listo entonces ahora lo que vamos a hacer es buscamos en este caso el SQL developer Ya lo tengo instalado pero si ustedes no lo tienen ahí mismo en la parte de descarga falta con que lo busquen ahí en su navegador y pues ya pueden eh, directamente descargarlo si no lo tienen recuerden que deben de tener al menos java 8 en ojava 11 instalados pues, para poder hacer la configuración inicial al momento de abrir por primera el SQL developer, listo aquí en mi SQL developer voy a, entonces a crear una nueva conexión aquí entonces doy nueva conexión, aquí pongo un nombre cualquiera para mi base de datos en este caso colocar de local, perfecto y aquí voy a definir entonces también eh, mi usuario en este caso mi usuario en la clave que definí el momento de la instalación y eh, estos nombres de Hogs eh, nombre de hosts lo dejamos como localhost el puerto regularmente es 1521 perfecto y en mi s pues es x estos datos los podemos dejar así por por defecto, no necesitamos modificarlos eh, y vamos a darle aquí probar, listo, una vez validamos la conexión y la podemos guardar y vamos a darle conectarnos para que podamos directamente tener nuestra interfaz gráfica aquí. aquí voy a crear un select muy básico, select asterisco from dual, que es la tabla dummy que tiene por defecto eh, nuestra base de datos. Y con eso ya sabemos que podemos estar haciendo las consultas. Y aquí ya podemos hacer las, crear las tablas, modificar, agregar columnas, eliminar, todo, los, todo lo que necesitemos. ¿Listo? Eh, bueno, eso es todo por este video. Y por aquí al lado derecho, al lado izquierdo, voy a estar dejando dos videos de su interés y también el botón que los va a llevar al canal para que chequen los videos que ya les había comentado. Entonces muchísimas gracias por ver este video. Agradezco el tiempo que estuvieron aquí acompañándome y nos vemos entonces para una próxima oportunidad.